En el momento que me estanqué muchos años En Diamante 4 uh -huh. eh, El piloto automático sí. eh, Es algo que Es muy Difícil salir de ahí es, Lo podés trabajar Pero llega un momento que en la partida manejarlo Y que te des cuenta Porque a veces el piloto automático también viene de la mano De pensamientos negativos A veces ves a tu equipo que la está troleando, que, que ya sabes que esta partida Está over pero en vez de ponerte a practicar, no sé, el agiteo o el posicionamiento, o ves los gua, o ves el pingueo, o, o tratas de ver otras cosas, como tratas de que tu cabeza se esfuerce se en ese momento, automáticamente activas el modo automático. Y uh -huh. eso te juega muy en contra también. Es, no, sé, no sé cómo explicarlo, es como que me cuesta hacer que mi, que mi cabeza eh, trabaje en los momentos en esos momentos que podría estar trabajando. Vale, pues vamos a verlo por partes empezando por, sí, el, sí, sí. por el piloto automático, hay, hay varios vídeos de mi canal que hablo un poco sobre el tema del piloto automático, cómo ocurre en el cerebro, por qué ocurre, y es que siempre que repetimos una actividad de manera constante durante un número determinado de veces, llegamos a lo que se conoce como línea de automaticidad, una vez que una persona llega a la línea de automaticidad, puede realizar esa acción sin prestar plena atención a lo que está haciendo, el ejemplo más común, ¿eh? no conducir un coche, al principio cuando empiezas a sacarte el carnet estás prestando atención al retrovisor a cómo estás moviendo el volante tardas mucho en cambiar de marcha porque prestas demasiada atención literalmente otra persona que está al lado tuya al volante te empieza a hablar y no le puedes hacer caso no puedes escuchar lo que está diciendo porque tu atención está tan absorbida por el resto de estímulos que no, no te queda atención disponible para alocar a ese nuevo estímulo con el league of legends es algo similar en nuestros primeros años de league of legends Nunca vamos a estar en piloto automático, ¿por qué? Porque no conocemos el juego, no sabemos qué esperarnos. De repente te metes a partida y ves un campeón nuevo que te tira una ulti y dices ¿qué hace esa ulti? ¿qué es eso? De repente ves un jungla nuevo que te gankea, no lo entiendes, sacan objetos nuevos que te hacen pensar, eh, no conoces aún la jungla ni cómo funciona, no sabes lo que hacer. Entonces cuando entras a una partida de League of Legends, cuando estás empezando, tienes demasiadas preguntas. Es, eh, lo contrario al piloto automático, ¿no? Tienes el 100% de tu atención está dedicada a la partida. Según van pasando los años, vamos volviéndonos muy buenos en predecir qué es lo que puede pasar, eh, conocer todas las variables posibles de un campeón que puede hacer este campeón en top lane. Me puede flashear en este momento, me puede saltar, eh, me puede venir a jungla en este momento, cómo me va a venir, desde qué ángulo. Entonces todas esas preguntas, como ya las hemos vivido tantas veces, en tantas partidas nos han ocurrido, el cerebro ya no necesita de manera consciente hacerse esas preguntas. Puede pasar esas tareas a un plano subconsciente, a un plano más automático. La, una manera muy buena de combatir esto, que es algo que tiene que ver también con la, la zona de aprendizaje y la zona de rendimiento, es que una vez que tú llegas a esa línea de automaticidad en cualquier disciplina, ya sea League of Legends o incluso conducir el coche o cualquier otra tarea, para volver a tener que utilizar la parte consciente de tu cerebro Vas a tener que hacer un esfuerzo adicional para pensar exactamente qué nuevas áreas puedes añadir a ese fundamento que no hayas utilizado anteriormente. Te pongo, te pongo un ejemplo. Imagínate que eres una persona pues eso, que no mantiene en su cabeza eh, cuántos, eh, cuánto le va a tardar el flash en venir al enemigo. ¿no? En plan, no hace seguimiento de los sum eh, summoners del sí. enemigo. Entonces, una buena manera de salir del piloto automático para esa persona es entrar en tu zona de aprendizaje. Para los que no sepáis lo que es la zona de aprendizaje, os voy a dejar este vídeo de arriba que lo explica. Como resumen básico, en la zona de aprendizaje es donde vas a practicar, no donde vas a rankear. Y en esta zona de aprendizaje, forzarte durante X partidas a timear todo el rato los summoners del enemigo. Entonces, es imposible que tengas piloto automático si tienes un objetivo consciente, algo que nunca has hecho, y ahora te quieres forzar a hacer, vas a obligarte a salir fuera del, del piloto automático. Lo que puedes hacer es, en este momento, analizar qué son las cosas que tienes en tu cabeza mientras juegas versus qué son las cosas que te faltan. Puedes abrir el streaming de un jugador profesional que, que te guste y que explique cómo es su mental process mientras va por la partida y darte cuenta de cuáles son las cosas que él analiza que tú no analizas. Imagínate que él de repente se pone a analizar los movimientos que tiene o el, el tethering, ¿no? De la línea. De repente él se analiza o es consciente del tethering. Si tú, por ejemplo, ese fundamento no lo tienes desarrollado, es una muy buena ocasión para hacer que salgas del piloto automático en tus partidas, coger ese concepto nuevo y durante 5, 10, 15 partidas practicarlo. Entonces vas a hacer que tu piloto automático crezca, es decir, las cosas que, que tengas en tu subconsciente van a, van a ser cada vez mayores, vas a tener un piloto automático más fuerte. Claro, la, la idea sería no eliminar el piloto automático, sino fortalecerlo. Correcto. Por así decirlo. Entonces, eh, cuando ya tu piloto automático ya es lo bastante fuerte, vas lo vas incrementando con nuevas, con nuevas tareas. De hecho, eso es uno de los vamos, de las bases de las que habla Topa, por ejemplo, para él tener una habilidad de decisión tan fuerte en partida, él ha tenido que llevar su habilidad de farmeo, su habilidad de tradeo, su habilidad de analizar lo que está pasando a un porcentaje tan mínimo de atención que. Luego tiene el, el resto de a lo mejor el 80% de su capacidad de atención de su cerebro, la tiene desbloqueada durante partida y la puede utilizar para hacerse preguntas de, vale, ¿cuál es la estrategia necesaria para ganar esta partida? Una persona que tenga que dedicar el 40% de su atención a pilotar el campeón, el 20% en farmear, el 30% en, en tradear en línea no va a tener más que un 10% libre para, para analizar qué hacer en partida. Entonces hay que aumentar o fortalecer nuestro piloto automático, pero para salir de él y añadir nuevas cosas a él tenemos que ir a la zona de aprendizaje y es en esta zona donde durante X partidas vamos a intentar ser conscientes de solo un nuevo concepto nuevo. Y cuando ese concepto ya haya sido implementado en nuestro piloto automático, añadir otro nuevo y otro nuevo y así vas haciendo tu piloto automático cada vez más y más fuerte. Otra cosa más que se puede hacer, no tiene que ver con el League of Legends, pero que se puede hacer es la meditación. La meditación lo que hace es que reestructura la manera en que está cableado tu cerebro, literalmente, se conoce como neuroplasticity en, en inglés, y lo que hace la meditación es que fortaleces la corteza prefrontal del cerebro mucho más que la parte emocional del cerebro. Esto te puede ayudar de, de una manera mucho más efectiva a controlar los cambios de, de atención, es decir, cambiar de entre... Un objeto que estás prestando tu atención y otro. Esa, esa pausa que hay entre el cambio de... Ahora tengo esta emoción, ahora tengo otra. O ahora tengo este pensamiento, ahora tengo otra. Esa, esa pausa que hay entre lo, los dos estímulos se hace cada vez más grande cuanto más tiempo medites. Cuanto más grande se hace esa pausa, más tiempo tienes para decidir, ¿vale, es este de verdad el curso de acontecimientos que, en el que quiero moverme? ¿Quiero de verdad tiltearme esta partida o no? Una persona con más experiencia en la meditación se puede hacer esta pregunta no porque tiene la capacidad cognitiva adecuada para analizar la situación antes de que la emoción le afecte pero una persona que no tiene desarrollado mucho la corteza prefrontal y esta habilidad de meditación directamente la parte reptiliana del cerebro va a tomar el control y, y vas a ver cómo instantáneamente te vas a volver emocional y las emociones van a dictar más tus pensamientos y tus acciones antes que eh, tus primeros pensamientos lo que se conoce como el top down control del cerebro cuando un pensamiento eh, es el desencadenante de tus emociones y no al revés a muchas personas les pasa lo contrario tienen el bottom bottom to top que es el eh, tengo una sensación y esto desencadena un pensamiento normalmente negativo para los que lo, no lo sepáis hay un vídeo en mi canal hablo un poco sobre la meditación por si le queréis echar un ojo yo a ti te recomiendo pablo si no lo estás haciendo ya que no no lo sé pues dedicar 10-15 minutos al día a, a meditar al menos desde que empecé a el... ¿El sistema? Estoy meditando 5 minutos al día. O sea, estoy meditando 5 minutos hace un mes. ¿Y qué, qué, tal, qué tal las sensaciones? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Eh, yo, yo antes eh, meditaba, hace como dos años atrás, pero lo dejé. No sabía la importancia de todo esto, toda esta evidencia científica que, que me estás poniendo acá sobre la mesa. Y la verdad que al principio va a costar un montón, eh, igual nada. Con, con que sigan los pasos de, del video de, de Blink de Meditación, ya con eso ya es suficiente, por lo menos para empezar. Y, y sí, desde que estoy meditando eh, me siento bastante como más concentrado. Eh, se nota mucho eh, la diferencia. Este, como que pienso más en frío la, las, las situaciones. No me dejo llevar tanto por. Eh, me tiro adelante y aprieto todos los botones del teclado a ver qué sale. Como que pienso más. en ¿Qué habilidad? ¿Dónde pararme? ¿Por qué? Esto como que... más en frío, por así decirlo. Y para los que no la hayan oído, solamente estás meditando cinco minutos, ¿verdad? Cinco minutos. Cinco minutos. No. Con una meditación tan... O sea, con una inversión de tiempo tan mínima, mira para que veáis el efecto que está, que está teniendo. Yo siempre lo he dicho, la clave de la meditación no es la intensidad, sino la consistencia, como con muchos otros hábitos. Es el caso que si la consigues desarrollar de una forma en la que la puedes hacer todos los días, ya sea cinco minutos, vas a tener un impacto mucho más grande que si de repente un día meditas media hora, pero luego lo olvidas y lo dejas.